Pues muchas gracias, bueno, bienvenidos y gracias por estar aquí. Como se decir. La ponencia de estos diez minutillos vamos a dividirla en, en dos partes. Una parte un poco más técnica, pero vamos, técnica dentro de, de lo asimilable, yo creo, o sea, tampoco demasiado y otra parte un poco más, vamos a llamarla mística, o más reflexiva, que es la parte también práctica que va a contar Irene. Entonces, mi parte sobre todo es hablar un poco del concepto de grafología dentro de, de del ámbito oficial, es un concepto muy reducidista o muy reducido, porque se utiliza a nivel de aplicaciones caligráficas, o a nivel de análisis de conducta, y sobre todo de personalidad, más que de conducta. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas las escuelas, desde la francesa, alemana, italiana, todas parten de un principio. Es decir, se analiza. Aquí, aquí. ¿Ahora? Bien. Vale. Entonces, todas las escuelas, digamos, de grafología a nivel internacional, siempre, incluso aquí a nivel nacional, siempre juegan con una, con una baza. Y es que la enseñanza de la escritura eh, parte de una tensión desde el inicio del proceso escritural, es decir, no hay técnica escritural. Esto suena un poco raro, no sé, hay profesores, pero bueno, yo os lo cuento porque una etapa de mi vida ha sido formar profesores. He estado, bueno, estado en sitios donde se forma profesores, lo que pasa que ahora no, no se haya cogido por otras cuestiones. Y, y lo que yo enseño es técnica. Entonces, cuando uno empieza a escribir por primera vez, es decir, cuando uno es peque, inicia los primeros procesos eh, grafomotores, porque la idea, digamos, de la escritura es que Haya unos principios que se llaman de propiocepción o de precisión en el manejo del, del útil de escribir. Y ahí que ocurre que el niño siempre empieza a escribir con tensión. Es más, empieza a escribir antes de la edad que tiene que escribir. Actualmente la edad de escritura es de cuatro años. Se inician en cuatro años y en tres años. Eso en la práctica educativa es una locura. Es una tortura. ¿Por qué? Porque los mecanismos digamos, de madurez propioceptiva se establecen a partir de los seis años escribir antes, es anular la capacidad, digamos, de desarrollo eh, psicoespacial y psicotemporal, que es lo que yo ahora luego voy a explicar en la pizarra. ¿Qué sucede? Que si yo en el inicio de la escritura genero tensiones indebidas, hay un área del cerebro que se llama circuito del PAG, que empieza a establecer señales de alerta desde el inicio de la escritura, con lo cual yo al escribir le sumo estrés y lo grabo. Esto se llama reflejo condicionado. Si os suena un poco el perro de Pavlov? cuando sonaba la campanilla salivaba, pues es literal. Yo a veces para explicar esto, pues como me toca estar con muchos peques a lo largo de la semana, yo se lo cuento de una manera muy sencillita. Le digo, mira, la primera vez que fuiste a comprar pan con mamá, venías del cole. Evidentemente venías con la mochila, esa mochila llena de libros en la espalda. Y claro, pasabas por la panadería y comprabas el pan. Al segundo día, pues ocurrió lo mismo, un tercer día, un cuarto día, un mes. Pero un día mamá se le olvidó comprar el pan. Entonces, Juanito. ¿no te importaría ir a comprar pan? Que es que se me ha olvidado. Y dice, Juanito, mamá, por supuesto, faltaría más. ¿Qué hace Juanito? Va a la habitación, coge la mochila llena de libros y va a comprar pan. Porque en su reflejo condicionado, siempre asociado comprar pan con llevar algo en la espalda. A la hora de escribir es algo similar. Entonces, a partir de ahí, todas las escuelas de grafología interpretan la escritura, es decir, el, lo que se supone que es la personalidad, que se utiliza... Eh, pues ya Marchesán, bueno, hay un montón de, de, de grafólogos, eh, vamos, que de hecho yo he estudiado también con ellos, pero mi formación ha venido de una persona que se llama, que ya no está viva, se llama Vicente Lledó Parres, que inicia lo que se llama la grafología racional allá por los años 70-80, es decir, él entiende que la escritura no solamente es un mecanismo de análisis de la personalidad de una persona, sino que además existe lo que se llama ingeniería inversa. Es decir, modificando la manera de escribir, se pueden modificar las bases, en este caso, neurofisiológicas del proceso escritural. Esto suena muy loco, suena escandaloso, y dentro de la educación y dentro del sistema educativo actual, pues, pues bueno, no es aceptado, ¿por qué? Porque implicaría que todos tendríamos una forma de escribir muy parecida. Aquí entra ya el punto clave del asunto. Porque en el imaginario colectivo, se supone que cada letra te identifica, ¿no? Eso es algo que se enseña a los profesores. Dice: tu letra es tu personalidad. Tú tienes que tener tu personalidad. Y tu personalidad tiene que ser la tuya. Pero, ¿cuál es la personalidad? ¿La que te enseñaron a ir a la panadería con una mochila de libros? era necesario una mochila de libros para comprar pan, pero esa es tu personalidad. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hace Vicente Lledó? Vicente Lledó dice, no, hay una parte de personalidad que es un 20% y una parte de conducta que es un 80%. Entonces, el proceso escritural se inicia en los reflejos neurofisiológicos que se establecen, los reflejos neuromusculares cuando tú inicias la práctica gráfica. Esto por un lado. No me voy a meter ahí más porque quiero contar más cosas. Sí. El reflejo neurofisiológico y el reflejo... Sí. Aquí. Aquí. Ahí, ahí mejor. Vale. El reflejo neurofisiológico... Ahí vale. mejor. El reflejo neurofisiológico y el reflejo neuromuscular forman parte, digamos, del entrenamiento y del proceso grafomotor. Con lo cual... Un cuello, unos hombros, una espalda, una cadera bloqueada, incluso un brazo bloqueado, evidentemente, acaba reflejado en la escritura. A esto se le llama microkinesiología. Yo soy kinesiólogo. Bueno, entre otras cosas, no os he dicho, pero mi formación es de ingeniero. Yo he hecho cuatro ingenierías y luego he hecho otras cosas. Entonces, mi trabajo, mi trabajo es técnico, es muy técnico. Yo me dedico a desarrollar procesos matemáticos en todo esto. Entonces, mi... Mi labor estos años, 20 años, ha sido comprender cómo hay una relación entre la, las formas geométricas y las formas musculares. Entonces, esa es la, al final ha coincidido que eh, la grafología o la escritura, digamos, es una fusión de ambas. Esa sería la parte técnica. Me voy a quedar ahí porque esto sería muy complejo y prefiero contaros algo un poco más, así, más divertido. Cuando uno es pequeñito y empieza a dar los primeros pasitos gateando, se inicia un proceso, digamos, de eh, concepción del espacio-tiempo. Entonces, ¿eso qué significa? Que si el nene pequeño gatea y puede encontrar él solito sus juguetes, no le va a pedir a mamá que le busque los juguetes, ¿verdad? Es lógico. Pero si hay un juguete que está subido, por ejemplo, a un armario, entonces el nene va a pedir o la nena va a pedir que papá-mamá cojan el juguete. Por lo tanto, el concepto de arriba ya empieza a aparecer y arriba es, lo que no puedo alcanzar, el ideal. Ahí estaría lo divino. En la grafología a eso lo llamamos el elemento tierra. Ahora explicaré por qué. ¿vale? Son los trazos que suben. Cuando Yo regreso, es decir, cuando yo traigo algo hacia mí, cuando yo cojo algo, cuando lo traigo a mi identidad, yo me identifico con eso, eso es mío. En la escritura, ese trazo tiene un nombre o ese elemento tiene un nombre se llama agua, son los trazos que regresan. Yo cojo esto, es mío. Cuando yo lanzo, lanzo algo, un objeto, lo, lo echo fuera de mí, lo que estoy haciendo es un, o lo que estoy creando es un trazo de aire, es decir, suelto, suelto. Entonces ya tenemos el concepto de ego y el concepto de dar. Tenemos el concepto de alcanzar aquello que es inalcanzable, pero no a través de mí, sino a través de alguien, por eso está el ideal está arriba y finalmente queda un cuarto, pues ya vemos que hay tierra, agua, aire y falta el fuego. Y el fuego es la energía de la fuerza, es la energía de la seguridad. Cuando hoy en día los niños no escriben, porque lo que hacen es percutir, ¿qué ocurre? Que esta suma de movimientos, que luego va a haber lo que se llaman movimientos sumados, es decir, si yo sumo un trazo de tierra con un trazo de agua, tengo un sube para regresar. Ese trazo sería, por ejemplo, el movimiento de una L. ¿Os imagináis una L? Cuando hago la L, este movimiento es el sube y luego regreso, ¿vale? Bien, pero si yo hago un trazo que sube para luego avanzar, es decir, subo y luego avanzo, es diferente, ¿verdad? Es decir, uno es cojo y traigo hacia mí y otro es voy a coger, pero voy hacia los otros. Es decir, uno es tierra con agua y otro es tierra con aire. Y la fuerza, es decir, lo que se llama la energía, digamos, de posicionamiento, de seguridad, es el fuego. El fuego son todos los trazos que bajan. Por ejemplo, el sistema inmunológico, también se puede ver a través de la escritura, se pueden ver muchas cosas, estarían los trazos de fuego, trazos que bajan, pero con la intención de ir hacia el agua. Es decir, si yo bajo con la intención de ir hacia mí, me estoy protegiendo. Cuando una persona tiene un sistema inmunológico bajo o no se sabe defender, por ejemplo, niños que tienen bullying, yo trabajo con niños con problemas de aprendizaje y demás, y muchos de ellos vienen con el problema de que les pegan, aunque tengan dos metros de altura, pero les pegan. ¿Qué sucede? Que su sistema de defensa no está claro, es decir, el fuego y la identidad no están claras, la fuerza, la seguridad y quién soy yo no está claro respecto del otro. Entonces, me dejo invadir, sí. Entonces, todos estos movimientos, en realidad son cuatro sentidos con... O sea, tres trazos por cada elemento son 12 movimientos, ¿verdad? Bien, eso se resume en el concepto de la semilla y el huevo. Bueno, ahora no voy a explicar esto para no meternos, pero sería trazos que van, trazos que vuelven, suben y bajan, y todo, la suma de los dos van creando una figura que se llama semilla-huevo. La semilla-huevo es la suma de movimientos de estrógiros y levógiros. Y a partir de aquí salen todas las letras. Y aquí he puesto un ejemplo de mamá, por ejemplo, para ver cómo sale. Pero en realidad, aquí lo que tenemos es la proporción del número φ, Con lo cual, de nuevo, empieza a aparecer la naturaleza, que decíamos con los elementos, en la escritura. Aquí acaba mi parte. Esto dura mucho más, ¿vale? Pero bueno, un poquitín. Pero yo lo que quiero es que veáis la parte práctica. que en este caso, Irene, es el, elemento, el ejemplo más práctico de lo que ha pasado con la escritura. O que puede pasar. Muy bien. Bueno, en mi caso eh, me inicié en la grafología porque tenía una patología que aunque él me ha dicho el nombre, los médicos no me dieron ningún, en ningún momento el nombre, tenía convulsiones, incluso llegué a estar ingresada en el Gregorio Marañón y no daban con lo que tenía. ...y él me propuso la caligrafía, bueno, la grafología racional... Eh, ...entonces, bueno, pues me indicó para hacer una serie de trazos... ...y eh, después de yo tomaba medicación... ...después de dos meses, pues conseguí dejar la medicación... ...entiendo que hice, desde un punto de vista científico... ...una integración hemisférica... ...y, pues, no, eh, al conectar mi parte, digamos, que estaba más bloqueada... ...que era el hemisferio derecho porque empecé a hacer traces con la derecha y después me puse unos ejercicios, pintar mandalas o colorear con la izquierda. Y bueno, pues eh, tuve, aparte de, de esto que os digo, desde el punto de vista científico, en mi caso tuve una experiencia mística. Conecté con la parte divina y me cure de un día para otro. Fue algo, pues, para mí fue una transformación integral. De hecho, por eso hemos traído aquí esta ponencia, porque a mí me cambió la vida. Empecé a tener una percepción más amplia y, y bueno, pues entré en otro estado. Pensaba que me había muerto incluso, de bueno, pues eh, llega a una plenitud, a sentir de otra manera, a ver lo que no veíamos <risa> y, y bueno, pues esa es mi parte. <risa> eh, mi propuesta ahora, porque claro, de esto es, eh, podemos estar hablando mucho tiempo, entonces, yo lo que quería era que esto lo hubiéramos reflejado en vuestra escritura, si os parece. Es un ejemplo práctico y así de alguna manera veis cómo se traduce. ¿sí? Vale, Voy a borrar esta parte ahora mismo. Entonces, cuando yo analizo una escritura, lo primero que veo es cómo funcionan estos cuatro elementos y cómo se desarrolla esa energía en el, en el papel, que en realidad es el espacio vital, es donde nos movemos. Entonces, eh, la diferencia entre escribir, por ejemplo, enlazado y separado... Es importante, porque yo puedo escribir la palabra hola, ¿verdad? Y lo que he tenido que hacer estos, estas cuatro letritas, he tenido que separar cada letra verdad, para iniciar la siguiente. Hay una distancia, pero sobre todo lo que ha habido es una separación. ¿sí? La siguiente palabra continuaría. Pero si yo, en el ejercicio de mover la muñeca, como el violinista, yo lo que hago es... Subir, bajar, avanzar, parar, regresar, subir y de nuevo es decir lo que estoy haciendo es un baile, estoy bailando. Ese baile en realidad es la naturaleza bailando, es mi juego energético con un papel. Claro, en el niño, por ejemplo, que viene con problemas de, de, de aprendizaje o en los adultos que vienen con problemas de ajuste en esta realidad, ¿qué es lo que hace la escritura? Lo que hace es, te señala tu frecuencia. Empieza a armonizar. Esa frecuencia es lo que antes ponía aquí como dos señales. Una señal, que es una onda que sube y baja y que avanza. Por ejemplo, en este caso estoy hablando todo el rato para la mano derecha. Todo esto lo podría hacer para la mano izquierda, ¿eh? pero es por, por, por ahorrar. Y otro movimiento de, de esa onda, una especie de onda aparentemente sinusoidal pero no sinusoidal que va hacia la izquierda. Cuando yo combino estos dos movimientos, la onda de salida y la onda de entrada, lo que tengo es la semilla huevo. ¿Veis que tiene como forma de bellota, de semilla? Es que es curioso cuando se oye el tema de la bellota, <risa> porque yo siempre veía una bellota aquí. Entonces, pero bueno, digo, bueno, pues esto es una especie de semilla huevo que va avanzando. ¿Qué ocurre cuando cojo tres semillas? Si cojo tres semillas y las pongo una detrás de otra, ¿veis que aparece aquí una letrita? Una letrita... Tres semillas. Pero yo cojo solamente la parte de arriba de esas tres semillas. Pues ya está. Tres bellotas. Pero bueno, si cojo estas tres bellotas y las uno, ¿qué letrita sale? La M. Si yo cojo un huevo y cojo debajo, le pongo una bellota y las uno, ¿qué letrita sale? ¿Pensáis que alguna letra no semillas y huevos? ¿Qué, qué, ¿La I latina? Vamos a ver si la I latina sale. Los niños siempre me dicen una. Siempre me dicen la misma. La X y la Z. ¿Veis que aquí hay un huevo? Paro. Aquí hay otro huevo. O sea, yo solo cojo la parte de cada una de ellas. La X. se cruzan, los niños siempre dicen la Z. ¿Y la Z? Tiene muchos picos. ¿No? <risa> <risa> <risa> Un huevo. Una semilla. Otro huevo y otro huevo. Z. Me da igual el idioma que queráis. Da igual. Lo que estoy haciendo todo el rato es jugar con la muñeca. Una muñeca bloqueada a un violinista no le sirve. O a un pianista. A un, un escritor, a alguien que quiera escribir. Y lo que en el colegio es que el niño aprieta contra la mesa para poder escribir. De hecho, se colocan los folios, el niño se coloca siempre o le colocan muñeca bloqueada. Esto se llama reflejo de moro. Cuando el cerebro recibe la señal de una muñeca bloqueada, se activa una alerta. De hecho, cuando hay un ruido fuerte, cuando hay la amenaza de un ataque, contraemos los músculos de la muñeca, los músculos incluso que hay detrás de los ojos, los óleos, es decir, hay una serie de músculos flexores que se activan porque hay miedo. Si yo tengo que escribir con miedo, tensión todo el día, yo lo grabo. Me voy a la cama con él y me levanto con él. Con lo cual, escritura y tensión, ¡cling!, quedan fijas. Por lo tanto, ya no puedo. Semilla huevo ya no se puede generar la ondita. Yo seguiría, pero quiero que me preguntéis. Sí, no, de esto último acabas de decir, por el tema de la muñeca bloqueada, entonces lo correcto sería eh, que aprendieran a, a escribir de pie, eh, así sobre una pizarra lo, de este tipo. Lo correcto sería aprender a escribir en la tierra, en el arena, <risa> digamos, en principio. Y una vez que, que el niño va avanzando, porque claro, hay un momento en el que se pasa al útil de escritura que tiene su, su importancia, ¿vale? Porque cuando se, se coge el boli, realmente, coger el boli es otro de, de los trabajos importantes a enseñar, porque no todos los niños cogen bien el boli, debido precisamente a esa tensión que se establece antes de lo normal. La, la colocación, digamos, eh, más natural del boli es cuando tu mano está relajada, ya está, no hay que hacer más. Este es un boli bien cogido. ¿Por qué? Porque mi mano está relajada y lo que tengo que hacer es colocar el boli encima. ¿Y qué ocurre? Que dedo índice, dedo pulgar y dedo corazón tienen nombre. La inteligencia la fuerza, dedo pulgar, y la emoción, dedo corazón. Es decir, los tres ejes. Eje intelectivo, eje emocional, eje físico. Cuando yo armonizo esos tres ejes, la muñeca se mueve bien. Si yo creo una tensión con uno de esos ejes, la muñeca se bloquea. Es automático. Por tanto, se inicia, por ejemplo, en la tierra, en la arena, en el aire, bailar, y luego una vez que está digamos más o menos manejada hay una técnica a la hora de sentarse y a la hora de sentarse ya no de escribir, es decir, es importante cómo te sientas el niño por ejemplo que tiene la cabeza hacia adelante o que se echa hacia los lados, genera tensiones en el cuello, este eje se llama el eje digamos eh, cabeza, cuello, espalda es muy importante, entonces si eso está mal colocado las tensiones se derivan hacia los hombros y acaban en el papel, entonces hay una posición digamos a la hora de sentarse que siempre es el peso del cuerpo cae en el brazo que no escribe. La pierna izquierda, si la persona es diestra, va un poquito más adelantada. Entonces, a partir de ahí, claro, la mano fluye y el codo nunca baja de la mesa. ¿Por qué? Porque cuando el niño baja el codo por detrás de la mesa, se genera una tensión en estos músculos, los músculos, digamos, extensores o flexores comunes de los dedos. Cuando tú tocas aquí, si apretáis, apretar aquí, apretar en, en este músculo. Espera, voy, voy a mostrarlo, voy a mostrarlo. Si apretáis aquí, notaréis que se mueven los dedos. Por, se mueven los dedos, ¿lo notáis? Los dedos. Si el niño escribe apretando en el borde de la mesa, que es lo que está haciendo cada vez que tiene que cambiar de renglón, lo que está es generando tensión en la muñeca. ¿Posición correcta? El codo siempre está pivotando, como si fuera a imaginar un compás, y es la mano izquierda la que sube el folio. Por lo tanto, en lugar de tensionar el brazo que escribe, Simplemente lo que hacemos es desplazamos el folio, en este caso, con la mano izquierda para que el inicio del nuevo renglón permanezca siempre esa señal. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones, entre otras cosas. Entonces, el mundo de las señales para mí es muy importante mantener la ausencia de ruido en la señal. Cuando hay tensión en la muñeca lo que hay es ruido. Y ese ruido lo que genera es una carga emocional. Y esa carga emocional puede acabar en una patología. Y esa es la patología que intentamos corregir y eso es lo que intentamos ordenar. <risa> ¿Más preguntas? Sí, Yo me preguntaba eh, qué podríamos hacer para profundizar en esto, además de ir más allá un poco de esta charla. No, que, que, si no sé si nos recomiendas algunos vídeos en, en YouTube o, o hay algún tipo de formación. o. Yo tengo algunos vídeos. Pero, o sea, me veréis a mí escribiendo con plumilla y me veréis ahí. Eh, yo doy formación, evidentemente. Lo que pasa es que todo esto, eh, pues eso, hay, yo, tengo, yo necesito estar con la persona a enseñar. O sea, digamos, si es, hay una técnica, yo la enseño. Y yo y mi, mi mayor satisfacción es enseñar a profesores que a su vez enseñen a los chicos. Entonces, una de las cosas que hemos desarrollado en este trabajo es el trabajo de la escritura para zurdos. Entonces, la escritura para zurdos... No puede ser lo mismo con lo... Bueno, os hacéis ya un poco la idea que si hay una señal hacia la, izquier, hacia la derecha, con la mano derecha, con la mano izquierda, esa señal tiene que tener una inclinación, hacia, una inclinación hacia la derecha, tanto en la ida como en la vuelta. Por lo tanto, la semilla huevo que va a salir va a ser una semilla huevo que va a estar inclinada hacia la izquierda. Es decir, el niño zurdo... Voy a borrar esto. Para que me veáis. Si yo escribo, por ejemplo, amar a una, ¿no? ¿He liberado hacia...? Claro, eso es liberar, eso es aire, porque una persona zurda nunca tiene salida, salida, no tiene. El diestro sí, porque nuestra escritura es de izquierda a derecha. Entonces, el final lo he liberado hacia la izquierda. Fijaros que la escritura es inclinada hacia la izquierda, es decir, yo podría escribir a marauna como un diestro, pero tengo que bloquear la muñeca. Sin embargo, yo he escrito a marauna y todo el rato mi muñeca, si os habéis fijado, estaba relajada. Pero si tengo que crear esta tensión, y más aquí, de cuclillas, esto durante una hora, bueno, 20 minutos, ya me genera bastante... ¿Habéis escrito alguna vez de cuclillas? Genera tensión. Bueno, pues eso es lo que hacen los niños durante cuatro horas todos los días. Escribir de cuclillas. Sí, cuando hacen ese ejercicio, ese esfuerzo tan tremendo, es como si estuvieran escribiendo de cuclillas. ¿Entendéis el concepto? O sea, es un esfuerzo, lo que pasa es que se automatiza. Entonces, llega un momento en que esa tensión se vuelve, se integra. <risa> se integra. Y para la persona eso es lo normal. Y eso genera una... Dicen los grafólogos, personalidad. No, es conducta. ¿Veis la diferencia entre personalidad y conducta? Entonces, dices, Entonces ¿todos escribiríamos igual? Si todos escribíamos igual, ¿seríamos igual? No. Si todos nos sentamos correctamente, nos gusta... Las mismas frutas, nos gustan los mismos alimentos, a que no. Lo único que tenemos es salud de la espalda. Entonces, realmente la escritura, aparte de desarrollar la belleza, la armonía, desarrolla salud. Integra la función mental, la función emocional y la función física. Es decir, porque realmente es un conjunto. Si la persona está armonizada, está integrada, debería de llevar las tres ejes. ¿Más preguntas? Eh... Me ha llamado la atención cuando has dicho eh, que si todos podíamos tener una escritura parecida si nos enseñaran debidamente. Me estoy acordando, eh, por ejemplo, por mi familia que ha estudiado el sistema anglosajón, ellos estaban obligados a hacer siempre lo que llamaban la escritura Palmer. Y de hecho observas que todos los que han ido a ese colegio y toda la familia tienen una escritura muy, muy semejante. Esa es una, y estoy recordando algunas técnicas, pero que no se daban en España, sino en el Perú, que eh, la manera de enseñar a los niños a familiarizarse con las letras era que les ponían nos ponían palabras encima de la mesa y teníamos que seguir la forma de la letra con el dedo a medida que la profesora pronunciaba la palabra, pero no escribíamos. Entonces, yo no sé si esas técnicas te parecen bien o no. Claro, o, no. o sea, el, a ver, aquí el objetivo es lo que he comentado, es decir, la escritura empieza… En la colocación de la cabeza, del cuello, de los hombros, de la espalda, eso es lo que nadie te enseña. Hay técnicas como Feldenkrais, como Alexander, Bosque, es decir, hay mucha gente que trabaja directamente con eso. Pero es que eh, si no, no sería integral. Al final acaba siendo una escritura que solamente está en los dedos, pero que se olvida de la tensión que tiene en la espalda. Un niño que está mal sentado, por ejemplo, en el aula las sillas son todas iguales. Hay niños que son más altos y más bajitos. Las mesas son todas iguales. Hay niños que son más altos y más bajitos. Por lo tanto, no puede ser, desde el punto de vista digamos, eh, pues eso anatómico, una posición de un niño que le están colgando las piernas, que está generando ya una tensión, a un niño que está tensionando las piernas porque le estás haciendo presión contra la mesa. Todo eso influye en la escritura, pero influye en la conducta. Entonces, el niño se vuelve rabioso y odia escribir. Si además, por otro lado, los estudios que se han hecho últimamente, de, digamos, eh, además, eh, últimamente, no, hace ya tiempo, hace 10 años o más, se demuestra que la escritura manuscrita, verdad, aparte de generar unas ciertas neuroplasticidades a nivel cerebral que organizan pues, la capacidad de memoria, la capacidad de lógica, la capacidad de empatía. Por eso antes cuando estaba escribiendo la, lo hola, separado, es un hola que separa. Un hola enlazado es un hola que enlaza. Si pensamos en un colectivo, las personas que escriben separado normalmente suelen separarse. Y suelo empezar, no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de eh, tensión. Pero si yo estoy armonizado no tengo problema en interaccionar con el otro. Pero si estoy tenso es, ¿qué vas a pensar? ¿Me estás analizando? Es decir, hay una tensión en el inconsciente, que es lo que estudiamos en grafología racional, que aflora. Entonces, si eso se ordena, se llama ingeniería inversa, ¿es magia? No. Es entender cómo funciona el circuito. En telecomunicaciones yo lo que hacía era programar cositas. Bueno, pues si funcionaban más las programaba de una manera y si funcionaban bien las programaba de otra. La idea es siempre al final programar, pero programar integrando, integrando la información, integrando la señal. ¿Se pueden hacer cosas? Muchas cosas. Yo estoy al servicio, de hecho, me, por eso he venido aquí en todas las cosas a ofrecer el, el, el trabajo para el educador. Empieza precisamente en entender cómo la señal que recibe el niño, al margen, de todo tipo de informaciones, es fundamental para la construcción del futuro niño. Entonces, sí. ¿la grafología no tendría sentido o sigue teniendo sentido? Sí, sí, la grafología tiene mucho sentido, pero hay que entender que hay escuelas. Es decir, está la escuela convencional que parte de una forma de escribir con tensión. Entonces, claro, entender que de ahí aparece una personalidad, dices, claro, si tú escribes con esta tensión, eso va a provocar. Si tú tienes los, los músculos de la mano, sobre todo del antebrazo, tiene mucho que ver con el estómago. Yo soy kinesiólogo, además. Entonces, la formación, digamos, de kinesiología te permite entender cómo cada músculo está relacionado con un órgano. Entonces, el músculo, por ejemplo, extensor del común del dedo índice también tiene que ver con eso. Entonces, un músculo tensionado, ¿verdad? A lo mejor está dando una información tensionada. Entonces, el estómago, que es el segundo cerebro hay ahí también elementos que empiezan a interactuar con el primer cerebro. Entonces, de ahí a concentrarme o a generar tensión es muy fácil. Una de las, de las eh, señales claves cuando trabajo con niños con hiperactividad, TDAH, es observar una letra que os voy a poner para que por lo menos que tengáis la parte práctica. Es la letra L. La letra L o la letra B. En realidad es el sube regresando, porque cada trazo tiene un nombre. El sube regresando se llama observación, análisis, prevención. Lo voy a hacer para un diestro, ¿vale? Porque como normalmente todo el mundo aquí escribe. La letra L. Cuando una persona tiene problemas de atención, eso lo podéis ver con vuestra letra, este trazo siempre va a ser más grueso que el de bajada. Siempre. O sea, un niño hiperactivo, un niño con dificultad para atender, genera una tensión, pero es curioso, ¿por qué? Subir, cojo información, regresar, introduzco esa información. El niño hiperactivo, la persona con tensión, no tiene que ser un niño hiperactivo, una persona con tensión. No puedes coger la información e integrarla. Si esto se corrige, es decir, si en lugar de esto, el movimiento de subida es fino y el de bajada, que es el de la seguridad y el del fuego, es más grueso que el de la subida, este ahora es fino y este es grueso, resulta que este trazo es la memoria. La, la memoria y la sentación, las, el asentamiento de los conocimientos y la seguridad mental. Analizo con rapidez, pero con delicadeza. Asiento con firmeza, con fuerza y este trazo es un poquito más rápido que este. Claro, esto es más complejo. Yo ahora os he puesto un ejemplo que es muy fácil. Verlo, por ejemplo, en, en hijos o en niños si sois educadores. Si esto se corrige, se resuelve el problema. No es magia, es entender cómo funciona esto. Entiendo que sobre todo lo, tienes, lo orientáis sobre todo a la educación primaria, a los a los niños, ¿no? A conseguir que no tengan eh, traumas, a que puedan desarrollar su plasticidad cerebral, etcétera ¿Y con nosotros los mayores? Igual. Igual, es perfectamente posible, digamos… Este es el ejemplo, sí, sí, sí. Lo que pasa es que requiere… Remoldearnos. Requiere voluntad. Esa palabra maravillosa, fantástica. De hecho, fijaros que la voluntad también se puede ver en la escritura de una persona. El, el trazo de la voluntad es este. Es el sube para avanzar. Aquí está la voluntad. La escritura Times New Roman, ¿verdad? No tiene voluntad. Times New Roman, las ciertas escrituras, script, las que están escritas en ordenador, las fuentes, normalmente este trazo nunca aparece. De hecho, los niños te dicen, es que cuesta. Y la G la, G la hacen así. Esta G. Esta G tiene voluntad. ¿ves? Tiene el esfuerzo autosuperativo. Se llama autosuperación. También la tienen las M. ¿vale? Pero cuando está en la parte de abajo, además tiene que ver con el sistema. Toda esta parte tiene que ver con el sistema ginecológico y el sistema óseo. Claro, luego no me quiero meter ahí en más jardines por si acaso, pero es una manera de ver, por ejemplo, si a un niño le falta voluntad, aplicándole el trabajo de la voluntad, lo que hace es crea un reflejo condicionado de acción. No es magia, es entender cómo funciona la neurofisiología y la neuromusculatura. Sí. Hola. Eh, Asir tiene nueve años, no va a la escuela y ha escrito de forma... A, a modo de, de ejemplos se si ha visto entre los que tienen alrededor ha leído por sí solo y quería saber eh, qué relación si hay pros y contras o no eh, en este campo que nos estás eh, a nivel muscular porque nadie le ha enseñado a comerse, o dejar el bolígrafo él mismo solo solo el mismo ha pero ha imitado a alguien ha habido ha habido modelos sí el tema es a quién ha, ha invitado y cómo, cómo lo está cogiendo. En casa, dos adultos, cuando puntualmente hemos escrito. Claro, la cuestión está en cómo vivís vosotros para ver ¿Bien? cómo ese modelo. Si él ¿Bien? escribe, si tú ves que el niño está tranquilo, pues no hay ningún problema. Sí, sí. Eh, desde bueno, fuera, bajo mi percepción de la tranquilidad, yo le veo tranquilo. Genial. Lo veo relajado y bien. Pues genial. Sí. genial. Si sí, el problema es cuando tú tienes a 20 alumnos y le dices, dictado. Terrible. O sea, el cerebro ya... Yo os voy a confesar algo que puede parecer loco, de verdad, pero os puedo traer hasta documentación. Yo odiaba ir al colegio, odiaba escribir, no sabía leer, yo soy disléxico, y lo sé toda la vida a mucha honra, porque la dislexia es una capacidad. Por eso yo he hecho cuatro carreras, la gente normalmente se conforma con ingeniería, yo me aburro, entonces y al final acabo haciendo estas cosas. Pero claro, el problema es que eso, que que te aburres en todos lados, no entiendes nada, eh, las, las letras se mueven, no sabes leer, lees una cosa y dices, manzana, ¿por qué has puesto calamares? Digo, pues yo qué sé. <risa> no lo sé. Pero si me pides que me enseñe algo, tardo esto en hacerlo. Porque mi cerebro funciona visualmente, que ese es otro tema complejo. Es decir, no todos los estilos cognitivos son iguales para las personas. Irene es sobre todo verbal. No es que ella no tenga la parte visual, que la tiene y es muy potente, pero sobre todo es más verbal. Yo soy más visual. Yo necesito ver, trabajar con imágenes. Entonces, si no se entiende, a lo mejor estás enseñando a leer como a un verbal. Entonces, yo odiaba ir a clase. Yo, no, yo le pedí a mi mamá que quería un rebaño de ovejas. Con seis años, odiaba ir al colegio. Claro, eh, enfermé y fue la causa que, que dije yo quiero ser médico y el día de mañana que la gente no lo pase lo mal que lo he pasado yo. Casi me muero. Pero si no es por eso, yo sería cabrero. Y mucha honra y Hola. Hola. No sé muy bien cómo formular la pregunta, pero bueno, voy a intentar. Eh, mi experiencia con la escritura, he vivido en España, en Estados Unidos, tuve que cambiar la letra de alguna manera, separarlas, yo las juntaba, y de una manera natural pues he vuelto a juntarlas y, y, y me gusta hacer los rabitos. Y tal. No sabía por qué, pero me, me, me gustaba y me iba mejor en general. Hay una intención, porque es que yo sí he visto la evolución de los sistemas educativos, como, como antes escribía, muy bonito, por decirlo de una manera simplificada, pero que te, la belleza, yo vengo de las bellas artes, tiene un sentido. Se separan las letras ahora. ¿Tú piensas que es a propósito o es producto de.? Está a propósito, está intencionado. intencionado. Yo he pasado de ser formador de. ¿Te puedo.? Sí. Eh, yo he pasado de ser formador de profesores a ser persona non grata porque los informes que llegaban de los profesores a ciertos órganos ministeriales y demás eran muy positivos, demasiado positivos y a mí no me podían controlar porque yo no me he formado en carreras de psicología ni de educación, soy ingeniero. Entonces, he desarrollado una forma de comprensión de cómo es la enseñanza y es peligrosa porque de repente los niños empiezan a pensar por sí mismos. Y curiosamente, los niños que empiezan a pensar por sí mismos escriben que enlazados. Es que enlazados de manera natural, no hay que forzarles porque la mano está relajada. Pero cada vez que tensas al separar las letritas, generas, o sea, en realidad lo que estás reflejando es una tensión que hay dentro. Si tú estás relajado, al cabo del día, la escritura cambia. No es lo mismo escribir cuando te levantas, a mediodía, a la tarde, no es lo mismo. Hay pequeñas variaciones, no es lo mismo de una semana a otra, no es lo mismo que tener una buena noticia y una mala noticia. Todo eso influye en la escritura, todo. La cuestión está que el patrón de fondo, el patrón de fondo, sea el que sea más o menos estable. Y esa es la clave, porque un patrón estable está ordenando coordenadas espaciotemporales. Hay una patología, bueno, la eh, prosopagnosia, no sé si os suena bien. hay diferentes patologías dentro del, del mundo, digamos, de la neurociencia, y una de ellas es la pérdida de la relación temporal. Hay personas que acaban de desayunar y dicen, no sé si he desayunado, me toca to comer otra vez. Dices, o, o, ¿cómo es posible? Porque hay un problema por debido a una embolia, a un ictus, pero se produce en un área del cerebro donde hay un daño, ese daño pierde la relación temporal o la espacial. No sabes si está delante o detrás. Y dices, ¿cómo? Sí, sí. Hay un área del cerebro, hasta el hemisferio izquierdo en concreto. Hay un área, el, bueno, digamos, no voy a meter nombres así de estos porque si no luego queda raro. Pero hay áreas que controlan las relaciones del espacio y del tiempo. Esas coordenadas en las que nos manejamos están ahí. Entonces, si esas empiezan a estar distorsionadas, yo no sé si vengo o voy. Por lo tanto, en una relación, en un trato emocional, yo no sé si me estás juzgando, ¿O te estás riendo de mí? ¿O me estás halagando? ¿El Asperger? ¿Conocéis Asperger? Pues precisamente se produce un tipo de, de problemillas de ese tipo. ¿Por qué? Porque la interpretación de los signos, de hecho esto es un signo gráfico, esto es un signo gráfico, es mímica en el fondo, mímica gráfica, pero hay también una mímica gestual, facial. Entonces hay niños que no diferencian si te estás riendo de mí o por lo que he dicho o es una broma, o ese juego de energías que para nosotros es muy sencillo y decodificamos todo el rato, se llama también neuronas espejos, o sonará, ¿no? Ese tipo de patrón está bien calibrado. Cuando falta calibración, por eso primero tiene que haber diferenciación, cuando falta la calibración no puedo ajustar. Y entonces yo lo que lanzo es, sobre todo en este caso, con todo lo que os estoy mostrando, es la oferta de que vosotros primero como adultos ¿vale? entendáis que cada acción requiere de conciencia. Yo cada vez que muevo la tiza, yo estoy generando conciencia. Aunque ya la, la tengo integrada, si ya no tengo que pensar ahora, ¿verdad? no es que nosotros no tengáis conciencia, quiero decir, cuando es trasladable a un grupo, es trasladable a una familia, o es trasladable a una nación, decía Vicente Lledó, Vicente Lledó, eh, la última cosita, antes de morir decía, si una nación desde el inicio de sus niños... Eh, aplicara la técnica escritural de manera armónica, esa nación sería a nivel mundial ejemplo. Pero no solamente por lo tecnológico, sino por lo ético, lo moral y lo conciencial. It's time for time It's time for time for truth It's time for truth It's time for truth